En una galaxia de peligros, una princesa exiliada busca la manera de volver a casa. Pero no será fácil, su tío Jyrex puso un precio a su cabeza. Ahora Galatea debe buscar una forma de derrotar a su tío y recuperar su trono. Actualmente ya se han estrenado dos episodios, y próximamente estará saliendo el tercero. Si deseas ver estos capítulos o los cómics oficiales de la serie, te dejaré los enlaces en la descripción. Este mes, el famoso Festival Pixelal de México se llevó a cabo íntegramente en línea para su décima edición. Esta popular reunión de creadores, ejecutivos y fanáticos de la animación, los juegos y los cómics se realizó del 7 al 11 de septiembre. Para resumirles un poco, estos fueron algunos de los paneles presentes en el evento. Por un lado, tenemos el lanzamiento de Pixar Spark Shorts, Nona y 20-something, donde además se compartieron conocimientos sobre el desarrollo de su trabajo. Cartoon Network ofreció cuatro charlas con diferentes creadores mexicanos. Los paneles fueron los siguientes. Quiero hacer animación, pero no sé dibujar. Con Alan y Turiel. El estudio detrás de Villanos y su creador muestran las diferentes áreas que colaboran para llevar una idea de la cabeza a la pantalla. ¿Cómo producir una serie Stop Motion en México con Cinema Fantasma? Los creadores de Los Sustos Ocultos de Frankelda te muestran una forma de crear contenido Stop Motion de alta calidad. Peleas en papel. ¿Cómo animar una escena de acción con Viva Calavera? En esta conferencia se muestra el proceso que llevan a cabo sus animadores para ejecutar una escena de acción. Y por último, de Mochilazo, el viaje para crear un piloto que rompe todas las reglas con Astro Packers. También hubo presentaciones de artistas y proyectos de España. Incluida una discusión con el ganador del Emmy, Alfonso Blas, con el diseñador de Vivo, Carlos Zaragoza, el largometraje Joseph y más. La celebración del día de Star Trek fue transmitida en vivo a nivel mundial en Paramount Plus y estuvo repleta de actualizaciones de todo el universo de la franquicia, incluidos nuevos avances para sus ramificaciones animadas, como lo es Star Trek Prodigy y un primer vistazo al elenco y los personajes de su última versión en vivo. Entre otras noticias, tenemos que próximamente tendremos una nueva serie llamada Crapopolis, una comedia animada de Fox ambientada en la antigua Grecia. La serie es creada por Dan Harmon, a quien recordarás de Rick y Morty. Y se centrará en una familia defectuosa de humanos, dioses y monstruos que intentan gobernar una de las primeras ciudades del mundo. Continuando con las noticias, Disney Channel ordenó una segunda temporada de la comedia animada The Ghost in Molly McGee. Esto antes del estreno de la primera temporada el viernes 1 de octubre. Los nuevos episodios se estrenarán los sábados hasta el 7 de noviembre en Disney Channel, con episodios disponibles en octubre en Disney+. Plus. Continuando con las noticias, tenemos que ya se han revelado los títulos de los primeros episodios de la tercera temporada de Amphibia. Comenzando el 2 de octubre, tenemos The New Normal como estreno de temporada seguido The Hop Till You Drop y Turning Point el 9 de octubre, Tai Feud y Adventures in Cassity estrenándose el 16 de octubre, Fight at the Museum y Temple Frogs para el 23 de octubre, Fixing Frobo y Annie Exterminator para el día 30 de octubre. Próximamente se liberarán las sinopsis. Entre otras noticias, DC Fandom regresará el sábado 16 de octubre con un evento de transmisión completamente nuevo. El evento virtual gratuito, una vez más, dará la bienvenida a los fanáticos de todo el mundo para que se sumerjan en el DC Multiverse. Los títulos animados que se destacan incluyen Batman Caper Crusader, Young Justice Phantoms, la temporada 3 de Harley Quinn, Próximas adiciones a la biblioteca de películas de entretenimiento, un adelanto de la película animada de Injustice y Catwoman Haunted. DC Fandom tendrá subtítulos en varios idiomas, incluidos árabe, portugués, brasileño, chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso y español. Y por último, DC Fandom volverá a ser completamente gratuito para todos los fanáticos de todo el mundo. Continuando con los eventos, en el pixelal de este año, al parecer Alan Ituriel, creador de villanos, presentó un adelanto exclusivo de la próxima serie a estrenarse en Cartoon Network. Por ahora no tenemos ninguna fecha oficial, pero estamos seguros de que próximamente estaremos viendo el estreno de la primera temporada. Entre otras noticias, tenemos la tercera temporada de Víctor y Valentino, estrenada el sábado 4 de septiembre en Cartoon Network. La comedia y aventura sobrenatural sigue a dos medios hermanos que pasan un verano con su abuela en Monte Macabre. En esta tercera temporada hay algo siniestro que se desarrolla en el pueblo, que hará que los chicos regresen al inframundo para el Día de Muertos y también celebrarán Halloween con un espeluznante especial de dos partes. Continuando con las noticias, HBO Max acaba de lanzar el primer tráiler de Aquaman King of Atlantis, una miniserie de tres capítulos que se estrenará en la plataforma el próximo mes. La miniserie está producida por James Wan, responsable de la película de 2018. Pero aparte, también está involucrado el dúo Victor Corright y Marley Halpern Racer de Thundercats Drawer. Aquaman King of Atlantis se estrena el 14 de octubre en Estados Unidos a través de HBO Max. Y hablando de estrenos, 20th Century Studios ha subido recientemente un nuevo tráiler del largometraje Ron Guns Ron. Este filme sigue la historia de Barney, un estudiante de secundaria, y Ron su nuevo dispositivo digital, quien se supone es su mejor amigo. La película se estrenará en los cines en todo el mundo el 22 de octubre. Entre otras noticias, Dana Terrance confirmó en Twitter que quedan 11 episodios de la temporada 2 de The Old House. Por ahora aún no tienen fecha de estreno. También comenta que poco después de la segunda temporada se estrenarán los tres especiales de la temporada final. En total, solo nos quedan cerca de 6 horas de contenido de esta mágica serie. Regresando al catálogo de HBO Max, recientemente se publicó un nuevo avance de Adventure Time Distant Lands Wizard City, el cuarto y último especial de la miniserie. Recordemos que en este episodio seguiremos a Mentita, quien ha regresado a la escuela de hechicería y artes oscuras. Wizard City llega a HBO Max el miércoles 2 de febrero con doblaje y subtítulos en español. Para finalizar, les traigo lo que considero una de las noticias más tristes de este año. Final Space ha sido cancelado, siendo esta pasada tercera temporada la última que hemos podido disfrutar. Todo esto fue explicado por el mismísimo creador de la serie, Olan Rogers, quien subió a su canal personal un video de 7 minutos, donde cuenta que solo pensaba realizar un post, pero sintió que todos nosotros necesitábamos un anuncio cara a cara. En el video, Olan explica que llevar a cabo las temporadas de Final Space ha sido un proceso bastante difícil. En sí, la única temporada que salió en circunstancias normales fue la primera. La serie logró sobrevivir a una pandemia y a la primera unión de Warner con AT&T, pero al parecer no lo logró con esta segunda unión. Al parecer, la unión de Warner con Discovery ha afectado la producción de nuevos shows, incluyendo Final Space. La intención de Olan era que la tercera temporada fuera el intermedio y no se pensó que tuviera que terminarla en este punto. Olan comenta que está tratando por todos los medios que se apruebe al menos un especial de una hora para dar conclusión al show, pero la verdad es que es un tema muy incierto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que otra cadena o servicio de streaming pueda rescatar la serie como por ejemplo Netflix? Déjame tu opinión en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como mi Instagram por si deseas conocerme un poco más. O también en Twitter, te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.